Mi nombre es Emilio Marco, personal hotel de Albato. Y llevaré un año y medio más o menos trabajando para ellos. La verdad es que sobre todo es que soy aficionado a los coches y me gusta un montón lo que es coger un coche sucio y dejarlo nuevo, brillante. Eso es lo mejor de todo y sobre todo la satisfacción del cliente con nuestro trabajo.